Hay un descontento por aumento continuo de combustible. Están, están aumentando los combustibles de manera continua. Ito Bisonó dice que se espera comience a bajar a partir de marzo. Ya después de la fórmula yo no estoy como increíble <ríe> mucho ahí. Pero bueno, luego de que por varias semanas consecutivas los diferentes combustibles experimentaron aumento de costos constantes, el ministro de Industria y Comercio y MiPyme Víctor Ito Bisonó dijo que se espera que los combustibles comiencen a bajar de precio a partir de marzo de este año. Bisonó asegura que desde el año pasado y en lo que va de este 2021, la materia prima para los derivados del petróleo ha tenido un aumento de 34%. Alegó además que para la época de diciembre, por la temporada del frío, se consumen más los hidrocarburos y esto genera un aumento en los precios. En las, últimas, bien. en las últimas semanas, diferentes sectores, entre los que se destacan amas de casas y transportistas, se han quejado por la salsa que, según esto, sumando el aumento de algunos productos de la canasta familiar y la situación a consecuencia del coronavirus, hace su día a día insostenible. Ahí están las imágenes de cómo la gente, ¿verdad?, se queja y tiene que ir a comprar un gas caro a 108. Estaba ahí en ese video, pero ahora está a 120. 128. 128? Sí. Cójalo ahí. Mira. Francis, en definitiva, nosotros tenemos un mercado o una aplicación de precios incomprensible. Hito, hoy precisamente, en el periódico El Nuevo Diario uh -huh. de la República Dominicana, uh -huh. dice que en los próximos días le va a explicar cómo se calcula. <risa> Eso me da risa. No, no, no, no, hito, no hito, hito, hito, nada, hito. Mira, que... así no, mejor no. Así no me explique nada. No, no pues... explique nada. Porque, óyeme, nosotros sabemos que si calculamos el petróleo para un país que no produce petróleo, los costos de referencia y para lo que es el mercado internacional no sobrepasa los 55 pesos, dólares. Y nosotros tenemos... Mira, ahí haciendo la fórmula. Está haciendo la fórmula. Ahí está. Que lo lleven a la clase de tarde en el currículum escolar, en la, la, en la televisión. Entonces, cuando tenemos una realidad que golpea el bolsillo, bajo salario, pandemia, alto costo de la canasta familiar, que, que al gobierno lamentablemente, esto sí tengo que criticárselo, no han podido controlarlo aunque ellos se comprometieron también, Ito y el encargado de economía del país, de que van a, a garantizar los precios. Pero yo no quiero que lo garanticen en los niveles que está ahora, porque nos vamos a fundir. Si lo garantizan en los precios que, a los niveles que está, así no. Entiendo que deben de regresar y aplacar esa euforia de, de, de ganarlo todo. Porque aunque no tenemos... Aquí hay una refinería que tiene un alto costo porque mantiene un consejo administrativo que es bien costoso. Ustedes saben cuánto cuesta el presidente de ese consejo, mucho cuarto. Pero creo que hay que meterle mano a los intermediarios, porque no es posible que aquí se calcule un, un precio como si estuviéramos un petróleo a 112, como llegó en aquellos años del 2001, 2004. Y peor aún, porque vi que Hito justificó que iba a dar la fórmula esta semana, aunque la vemos ahí, que es un estrella, el máster. Habla de los años 2001. Pero por favor, Hito, tú te comprometiste que querías eh, acabar con esta fórmula, eh, perniciosa para la economía del pueblo dominicano cuando pudiéramos nosotros estar disfrutando de un valor de unos ciento y pico de pesos. Obviamente que el único incremento que pudiéramos nosotros aplicar es el de 58 de la tasa del dólar que también, por lo que dijo el presidente, no se concibe que esté al 58 sino que baje porque nosotros tenemos niveles de, de, de reserva del Banco Central que... Son invidiables. Entonces, a todo esto, debemos de procurar de alcanzar tener un mejor precio en los costos de, de, de los combustibles. Y también agregarle que en tiempo de COVID, en tiempos de COVID, debieran de ver la comisión que gestiona los procesos de, de de gestión de salud contra el COVID en el sentido de que aquí las estaciones de combustibles deben, deben, deben estar abiertas hasta las 8 de la noche, amado. Yo diría que deben estar abiertas el tránsito hasta las 8, entonces las estaciones de combustible también hasta las 8. Bueno. Eh, hay que hacer no. cambios definitivamente no, no, no. En, el, en el tema, ¿verdad? Este, yo lo que lo único que me pregunto de este tema que estamos tratando es el, lo siguiente. ¿Por qué? ¿Cómo puede Ito, biso no, predecir que en marzo los combustibles van a bajar de precio si el precio de los combustibles depende del precio del barril de, de, de petróleo? Y eso él no lo puede predecir. Eso él no, él no puede, ni él ni nadie puede decir... Que en marzo, en abril, en enero, en febrero, el barril de petróleo estará a un nivel en que te permita bajar los combustibles en la República Dominicana. Creo que eso es una posverdad, como muchas de las posverdades que utilizan los, los políticos, don Yerian. Así es. Miren, yo tengo acá... <ríe> Miren esto, muchachos. Yo le doy seguimiento a las instituciones vía Twitter porque por ahí es que ellos hacen todas las publicaciones. Dice aquí el Ministerio de Industria y Comercio... Vamos a ver, eso fue hace eh, horas. Comprometidos con la transparencia, te explicaremos cómo se calcula el precio de los combustibles en el país y cuáles componentes inciden en esta fórmula vigente desde el 2001. ¿Qué pasa? Mira, aquí está. Lo que no conocían la fórmula, dice él, esta semana la conocerán. Atención, hito aviso, no. La gente, lo que le interesa saber es y eso está muy bien que eso lo expliquen, ¿por qué sale tan, tan caro el precio de, del combustible en la República Dominicana? Pero, la cuestión con usted, que es ministro de Industria y Comercio, y me pareció una idea brillante del presidente Luis Abinader, colocarlo a él, que vivía criticando eso, en ese puesto. Lo que la gente no entiende es que usted criticó en campaña esos precios. Incluso dijo... Somos dueños de la... Fe, de, de, de, de, dice, tú eres dueño de la refinería y no lo sabías. Pues resulta que ahora somos más dueños de la refinería... Que antes, porque le compramos la parte... Sabemos. Entonces, no. le hemos pedido a, a Ito Biso, no, que por qué él no ha aplicado esa famosa fórmula para bajar los combustibles. Aunque él nunca dijo, lo, lo vamos a bajar. El <risa> que sí lo dijo, y le prometo mañana ese video, no. fue el presidente de la República. Lo pueden buscar ahí en campaña, muchachos, si le da tiempo en lo que terminamos el, el, los comentarios. El presidente Luis Abinader cuando prometió que había que bajar, dice PRM y Luis Abinader sobre los combustibles, que había que bajar los precios del combustible en la República Dominicana porque era un abuso, una estafa al pueblo dominicano. Lo dijo el presidente, de la, el hoy presidente entonces candidato. Y ese es el problema de usted crearle a un pueblo una expectativa falsa en función de la mentira porque si tú vas a aplicar algo y tú dices, mira, ahí te están estafando, inmediatamente tú llegues, no dejes que el tiempo pase para tú quitar la estafa, porque tú te estás convirtiendo también en un estafador del pueblo dominicano cuando lo haces de esa manera, ¿verdad? Si, por ejemplo, tú me estás diciendo a mí en campaña, mira, te están robando con el precio de los combustibles, inmediatamente tú llegues. Tú tienes que, tú tienes que acabar con esa estafa si realmente tú quieres hacer un cambio, porque eso tú lo criticaste en campaña. Y por eso es que la gente le ha, le, le ha dado tan duro a, a Ito Bisonó, porque él criticó incluso a Paliza, eh, eh, lo tienen ahí en uno video, él criticando de manera enérgica en el, en el Senado de la República Dominicana, sí, criticando lo están pasando, de manera enérgica ah, los precios de los combustibles. Ah, pero qué interesante, eh, señor ministro, hoy, ¿verdad?, que usted desde el gobierno puede trabajar duro para que el pueblo dominicano Reciba un combustible a un menor precio. Sin embargo, no ha sido así. Ha sido todo lo contrario. Cuando, según, si mal no recuerdo, cuando, cuando el gobierno de Luis Abinader asumió el precio del galón del, del gas licuado de petróleo, estaba a 111 por ahí aproximadamente. Hoy está a 128, con altas posibilidades de subir. Porque oigan lo que dice Hito: dice, no, van a comenzar posiblemente a bajar en marzo. ¿Qué significa eso? Que van a seguir subiendo. Van a seguir subiendo, anótelo, lo que anotan, ¿verdad? Anote eso que dijo, eh, eh, vamos a ver, creo que es ahí que lo dice, lo, lo tenemos. Y si no lo podemos buscar más adelante, si no yo mañana le prometo otra vez. Porque ustedes vean cómo el presidente decía que los precios de los combustibles había que bajarlo? Entonces viene y dicen, ah no, lo que pasa es que hay una ley ahí, que fue lo que dijo, pero ustedes tienen la mayoría en el Congreso, lo tenemos, vamos a escucharlo. Los aspectos políticos en el Palacio Nacional es que está decidiendo todo, con los recursos del gobierno, ahí es que se está decidiendo todo. Es, una, es, es increíble cómo, de una manera, de esa desfachatez, que están despachando desde el Palacio, sin tener un, un, una oficina privada, eso incluso con los excesos que ha habido en este país eso no se había visto nunca Luis Abinader informó que ya ha hecho pactos de alianza con otras organizaciones y que en los próximos días otros partidos y figuras de... yo se lo voy a traer mañana porque no, no es ahí donde él lo dice pero es penoso que en la República Dominicana se, en campaña usted diga una cosa y cuando usted llega al poder entonces sea otra tenemos que comenzar a cambiar como sociedad lamentablemente eh, y este es uno de los puntos neurálgicos de, de, del gobierno Ahora mismo el precio de los combustibles que naturalmente provoca que todos los demás productos suban. ¿Por qué? Porque si los combustibles suben, el costo de producción también sube. El transporte sube, de los eh, productos sube, también sube todo. Se Entonces, atención, hito, no nos interesa la fórmula. Y además no venga a utilizarnos ahora... Eh, Pero eh, bueno, pues aquí... una pregunta, Yerjan. Tú que eres un hombre informado y que investiga y averigua y vive hurgando y escarbando, vaina. Mm, como la gallina. Sí, ¿y qué pasó con el Falpo? Por cierto, voy a anotar aquí. Entrevistar al Falpo. Falpo sobre precios de los combustibles. Atención, muchachos. Aquí lo tengo anotado. Porque, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro amigo Raúl Monegro, que no dice nada? Sí. Y los muchachos del Falpo. No está Odilín Morel, que no dicen nada. Lo que pasa, es, eh, señores, que los... Los poderes, esos grupos fácticos, verdad, que antes estaban en oposición, todavía son lo mismo. Por ejemplo, Waldo Ariel Suero del Colegio Médico no dice nada. Vayan ya, ya a ver si, si Waldo que... Ariel Suero ha denunciado lo de los muertos, que acaba de confirmar Mira. el director de, de, de salud pública. Yo sabía que Eduardo Calladito. iba a estar aburrido porque no iba a encontrar cómo atacar. Pero vayan a ver si la de si la de ADP, ¿cómo se llama? Eh, guante, Somara Guante. Sí, yo, ha dicho el algo. funcionario del no, al gobierno. Está calladita, ¿sabe por qué? Porque es del PRM. Porque es funcionario del gobierno. Exactamente, porque normalmente los grupos fácticos siempre colocan gente de oposición, pero hasta ahora no hay elecciones en, en, esos, en esos grupos, eh, es. eh, eh, ¿verdad? Y lamentablemente no hay contrapeso. Por eso ustedes ven que el palpo está calladito, aquí nadie dice nada, aquí nadie denuncia nada, sino algunos comunicadores que le, van, que le están sirviendo de contrapeso y naturalmente la sociedad a través de las redes sociales, que sí le están haciendo un callo al gobierno y le son tendencia eh, cada, cada momento. ¿Eh? Bueno. Así que, bueno, esto, no queremos la fórmula, lo que queremos es que bajen los combustibles. Exactamente. No importa cómo, cómo. <risa> Con fórmula o sin fórmula. <risa> que bajen. Y no nos entregan la cara. Miren mira, mira eso. Eh, que la fórmula está, eh, está eh, establecida en el país desde 2001. Y a quién le importa que esté desde 2001. Es que ustedes llegaron para cambiar. entonces no podemos seguir lo mismo? Pues me va a justificar. No, lo que pasa es que eso está del 2001. Ajá. ¿Y qué me importa a mí eso? Lo que tú tienes que hacer es cambiarla para que los precios de los combustibles lleguen más barato a la gente. Así, es, señores, vamos a la pausa. Regresamos en breve. No vamos ya a la pausa. ¿Y sí, señor? Tal vez bajan los...